Para comprender qué son las hipótesis y cómo se formulan, vamos a ver un caso basado en un proyecto del banco. Los países de América Latina y el Caribe hacen un gran esfuerzo en diseñar políticas que puedan apoyar la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Los gobiernos prevén estrategias políticas con el fin de asegurarse de que las mujeres en condiciones más débiles tengan una oportunidad de encontrar un puesto de trabajo en cualquier parte de la región. Un caso particular de mujeres que podría encontrar situaciones desiguales en cuanto a oportunidades laborales son las mujeres con hijos. Debido a la gran demanda de tiempo y energía que requiere el cuidado de los niños, las madres pueden ser discriminadas en el mercado laboral. Además, una vez contratadas, pueden tener dificultades para encontrar un lugar seguro para dejar a sus hijos, lo que puede no solo afectarlas en búsqueda de equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, sino que también las podría convertir en víctimas de penalización por parte de las empresas que no están dispuestas a darles tiempo libre requerido para la maternidad. Piensa, por ejemplo, en el caso en que la niñera no aparece, la madre trabajadora repentinamente debe tomar tiempo libre para hacerse cargo de sus hijos. La pregunta que nos planteamos a raíz de esta situación es, ¿cómo podemos aplicar políticas eficaces que aseguren que se reconozcan los derechos de este grupo particular de mujeres que son madres con niños pequeños? y que de esta manera se incremente el acceso de todas las mujeres al mercado laboral. El gobierno de Chile decidió aprobar una ley, artículo 203 del Código de Trabajo Chileno, que obliga a las empresas que emplean mujeres madres a proporcionarles una guardería cerca de su lugar de trabajo. De esta manera, sus hijos estarán en un lugar seguro, que al quedar cerca del trabajo, reduce el índice de ausentismo laboral, contribuye al equilibrio entre trabajo y vida familiar y asegura sus carreras profesionales, ya que no habrá penalización por los días que falten debido a sus responsabilidades maternales. Creemos que esta puede ser una excelente manera de asegurar que un grupo particular de mujeres, las que tienen hijos, tengan las mismas oportunidades de inclusión social, mantengan sus niveles de ingresos y se les haga valer sus derechos. Sin embargo, a pesar de lo mucho que nos gusta esta solución política, la literatura muestra que los beneficios que los trabajadores obtienen por mandato, es decir, aquellos impuestos por ley a sus empleadores, tienen un efecto sobre sus propios salarios. En, ono, en otras palabras, los empleadores transfieren el costo de la ejecución de la ley a los empleados que se benefician de ella. Decidimos investigar si esto sucede en este caso en particular. Con el fin de analizar si nuestra sospecha es cierta, los investigadores Prada, Rushi y Orsua decidieron diseñar un pequeño experimento analizaron los sueldos de dos grupos de mujeres. Las mujeres que eran nuevas en sus puestos de trabajo que gozaban del beneficio de guardería, grupo A, y los de las mujeres que ya estaban trabajando antes de ser aprobada la ley que no podían ser afectadas por la misma. Por tanto, no contaban con tal beneficio, grupo B. Si la política de intervención que está detrás de la ley ha sido efectiva, Ambos grupos de mujeres debían tener salarios similares y los empleadores se habrían hecho cargo del costo de los nuevos beneficios. De ser así, la igualdad de la mujer habría sido reforzada y se habría diseñado una política exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos que considerar algunas cosas con el fin de asegurarnos de que las conclusiones del estudio son correctas. En primer lugar, no todas las mujeres ejercen la maternidad en iguales condiciones. Las mujeres casadas y las mujeres solteras tendrán diferentes grados de dificultad de afrontar el equilibrio entre la maternidad y el mundo laboral. Además, es probable que algunas mujeres tengan un tipo de contrato que les permita más flexibilidad en su horario. Y finalmente, otras mujeres pueden estar en posiciones senior por lo que tienen, para empezar, mejores salarios. Con el fin de asegurar que los dos grupos de estudio tienen igualdad de condiciones, hay que procurar que las mujeres de ambos grupos tienen rangos de edades parecidos, mismo estado civil y similar tipo de contrato con la empresa. También elegimos a mujeres recientemente contratadas que ganan salarios iniciales. De esta manera, podemos decir que nuestros dos grupos son estadísticamente comparables. Ahora sí, tenemos dos grupos de mujeres con características similares, excepto por el hecho de que el empleador de las de uno de los grupos está cumpliendo con las exigencias de la nueva ley tenemos la sospecha de que los empleadores que siguen la ley pueden transferir el costo de su ejecución a los salarios de las mujeres. Con el fin de confirmar o refutar esta sospecha, medimos los salarios de los grupos A y B. Como hemos señalado, si la ley hubiera sido efectiva, esperaríamos que los salarios de ambos grupos sean iguales. Pero... En este caso se descubre que las madres del grupo A tienen de hecho salarios más bajos. Puesto que hemos controlado otras variables como el tipo de contrato, antigüedad de la empresa, etc., podemos concluir con seguridad que la única variable que afecta su salario es la de tener un empleador que proporciona guardería para sus hijos como parte de sus beneficios. En otras palabras, el empleador está penalizando a las mujeres mediante la reducción de sus salarios con el fin de pagar por el nuevo gasto que nuestra ley creó. La literatura tenía razón, después de todo. En el estudio, formulamos que no habrá diferencias salariales entre los grupos A y B. Esta es nuestra hipótesis de partida, la que tendremos que verificar a través del estudio. El Grupo A o Grupo de Mujeres que reciben servicios de cuidado infantil pagados por el empleador se denomina Grupo de Tratamiento, ya que precisamente es el grupo que hemos aplicado nuestra intervención o tratamiento. Por otra parte, el Grupo B se denomina Grupo de Control, porque nos aseguramos de que todas las condiciones se mantengan estables durante todo el estudio, es decir, que tenemos el control de ellas.